Bueno, no lo hago por gusto, lo hago porque quiero contribuir en la medida de lo posible a que la situación en Televisión Española cambie. En, en, es, es un deseo particular mío que comparto con muchísimos compañeros y también con todas las fuerzas políticas de España, porque todas ellas han hecho una ley en el Parlamento para que la televisión española se parezca más al modelo que yo defiendo y que es, como te decía, el de una televisión pública plural y para todos.